Bueno, muy buenas tardes Estimados estudiantes Yo soy habla el docente Héctor Hernán López López Soy acompañante Con Jair Norberto Arango Muñoz En el Núcleo crea Así le he resumido al núcleo Lúdico, creativo, de sexto y séptimo, al cual le seguiremos llamando desde mi lugar, Núcleo Crea de Ajedrez, Nivel Ajedrez. Aprendiendo aquí esta página de chesskit que hemos sugerido para esta siguiente actividad, aquí necesitan loguearse con sus padres en lo posible, para que ellos puedan estar pendientes de ustedes. Porque en una virtualidad ustedes saben que hay muchos peligros, entonces esta página es para, para niños y adolescentes, chesskit Com. En slash.es y estoy jugando con el computador. Como dice acá en la parte superior, no sé cómo se va a ver en el video, en esta parte superior se ve así. cheskit.com. Entonces, una vez entramos a la página tenemos este juego. Ya jugué este juego y le gané al bot. Eh, los mejores movimientos, el mejor movimiento, NC6. Ok, dice acá a la derecha. Que a la derecha dice NC6 es el movimiento mejor, mejor movimiento E5. Esto es como para. Yo ya lo jugué, esta fue mi partida. Dándole clic a estas flechas que aparecen acá, se puede ir a devolverse en el juego. ¿Sí? No sé cómo se va a ver en el video, se tiende a pixelarse, pero aquí puedo hacer rápidamente las jugadas que hicimos el bot y yo. Y acá, en esta pantalla, que les voy a ampliar, pues, espero que se vea bien, acá. Entonces, acá en esta pantallita aparecen los niveles de movimientos. La reina es con K, con Q, perdón. Q de Queen, de reina. G4, la posición que ya sabemos, aquí está G4, aquí. Entonces, acá vamos a ver los diferentes movimientos que yo fui haciendo. Yo estoy jugando con las blancas. Parece que se ve muy lento, pues. Aquí la reina G4, es un movimiento que yo hice. Estamos en D5, de parte de la reina negra. Peona D5. Miren que ahí va saliendo la ubicación. Si yo moví la reina a F3, como aparece acá. Reina F3, en la negra movieron a G6. Peona G6. Y está marcado con un color azul. Yo moví el alfil a b Aquí es B de, en inglés, es el obispo, B, B5, ¿sí? aquí está en B5 el lápiz blanco y me voy a volver por ejemplo una jugada, miren así, pasa de F, 1, doy clic aquí en la flecha de la derecha y inmediatamente se me mueve la ficha del, que yo jugué y la del contrincante. Contricante fue B, el obispo a 7 miren D7, bien entonces así es que se va moviendo, yo tuve la fortuna de ganarle al bot, ya esto está, está bien la parte de niños pero en modo entrenador, los entrenadores somos los adultos, pues la papá se puede hacer un entrenador, aquí sugiere el movimiento, él me sugiere mejor movimiento reina a 7 Reina a AD7 Reina d 7 viene a ser acá La negra Pero Él hizo la que hizo Y así sucesivamente Miren que él, Cada vez que pierde el bot Hace exclamaciones Si llega a perder una pieza de las negras Que ese es el bot Entonces Él va a decir Oh me comieron Cierto. Entonces miramos aquí donde vamos NB3 N es como caballo, ¿no? Esa fue la última. R es torre. Y Q es reina. Mire que la movió A7. Entonces así seguimos jugando. Y jugando contra el bot. Así que no pasa rápido. Este no es como el otro que estoy compartiendo por el celular. Donde... sí se muestra... Aquí va haciéndole estas sugerencias. Usted le puede decidir si retroceder la jugada o darle OK. Yo casi todas las di OK. Aquí hubo lo que se llama un enroque. Esta es una jugada que hace la reina y el rey cuando no se ha movido y no está tocada ninguna de las fichas. Se puede hacer este enroque. Sí, este es el enroque largo. En este momento, cuando miramos en esta parte, nos dice esto. Vaya, vaya. Oye, vaya, vaya. Aquí en esta parte... Aparecer el enroque largo ¿Sí? Mírenlo ahí Él hizo el enroque largo Yo voy a volverme para el sitio donde estaba Y Yo también hice con las blancas el enroque corto Mírenlas acá A bueno, ver Si alcanzamos a ver acá Estoy en FGG Las blancas Y Ya hice el enroque cuando aparece aquí, este 000 es el enroque. Esto eh, este es el juego que yo realice. Este por internet guarda las jugadas. Guarda el juego y usted puede analizar los juegos. Hay miles de juegos, millones de juegos para jugar. Juegos que han jugado grandes jugadores. Miren que uno puede estarse devolviendo, puede armar. Hay otra tablero, hay otros tipos de juego. Uno puede jugar con un modo que es llena de fichas en la parte de atrás, en la primera fila. Todos los. Es un tipo de juego diferente. Aquí estamos jugando contra un niño, contra el lento o jugar contra el bot. Yo estoy en esta opción, jugar contra el bot. Entonces, volviendo a las mismas jugadas, él me muestra todas las jugadas que yo hice. Aquí está lo que se llama. Yo voy ganando por. O el, o el bot va ganando por 12.54, según esto. Entonces yo sigue jugando, y a pesar de que él tenga pensamiento propio, y que tenga todas las jugadas, pues yo, yo sigo moviendo las fichas, él se niega a jugar como yo estoy jugando, pero yo le estoy dando las sugerencias, no le hago caso a las sugerencias porque estoy jugando contra él, entonces mire que aquí me vamos yendo y yo puedo mostrar y, y montar juegos acá con esta cosa. Eso tiene un nombre. Apenas abramos en otra forma se van a dar cuenta. Aquí se va a hacer más rápido, si sí me está dando jugar más rápido. Este más es para jugar otra partida. Quería mostrarles cómo se mueven todas las fichas. Y cómo le gano a... Ahí donde está, está el jaque mate. En este momento estamos en Jaquemate, creo Y ya, Reina, aquí la torre ya está puesta la, Está en Jaque La única movimiento que tiene es este Creo que ya quedamos jaque mate. Reina C7 es Jaquemate Me está protegiendo este alvil. Yo lo podría, aquí está protegiendo La torre está protegiendo todo este lado la reina lo tiene en jaque, no tiene sino este movimiento, pero aquí el peón se la estaría con el peón, o sea que ese es jaque mate. Y para jugar otro juego, solamente queda clic aquí. Él me puede decir modo entrenador, estoy jugando con las blancas, puedo cambiar a las negras, puedo jugar con las blancas, puedo apagar el modo entrenador y puedo jugar. Y puedo hacer la salida siciliana o escocesa. Yo, en cierto momento, pues no sé todavía mucha teoría, pero así aparece este esta música y así uno puede ir moviendo. Aquí le puede ir mejor jugada, punto 67. Mire que C6 es esta, la que él hizo con las negras, las blancas es esta. Y lo voy a dar acá, es cuando yo, por ejemplo, me pongo en esta acá. Él pues va pensando, ya sacó el caballo. La idea mía es. Los caballos son una gran fuente de fortaleza y de fuerza para atacar los diferentes elementos de este juego. Es muy bueno también posicionarse a la delantera, atacar. Miren por ejemplo este sacó y me está atacando el albil. Yo me lo voy a quitar el albil de una vez. Va a salir con el caballo. No salió con el caballo. Pero yo puedo utilizar esta... Que tengo acá para tener posibilidades de atacar aquí por ejemplo puedo salir un poquito más puedo seguir adelante o puedo comerme este peón o capturar la manada más técnica y de esa manera eh, me gano un peón Y sigue corriendo con este, ya lo desprotegió puedo dejarlo aquí atacando puedo bloquearlo acá prefiero bloquearlo a jugar y eh, en este momento tengo manera de comerme este caballo pero aquí está la reina y lo que yo quería hacer era posicionar este alvil acá para poder atacar en esta línea con el caballo. Si ¿Sí ven, ya me puedo comer. No vio que me comí la reina. No, no, no. No, no, no, no, no. Muy sanito este güey. Este, este es. En este momento tengo atacado por dos blancos al rey. Permití que se comiera el rey, el, el caballo, por no fijarme bien. Pero bueno, ya sabemos que me puedo volver aquí, con esta ficha, aquí a la derecha. Miren que aquí todo está movido y ha marcado las jugadas. Miren, puedo volver al principio y ver las jugadas que he hecho moviendo de derecha e izquierda. Miren qué sencillo. Eso es lo que quería mostrarles. Jueguen, animes, escriban en kit en Y ha sido un placer... Compartir con ustedes, esta es la invitación de sus profesores del Núcleo Lúdico Creativo Utilizando nuevas tecnologías De Flipless Classroom vamos a empezar a ver los siguientes tres movidas de cómo come el peón Como ustedes vieron aquí se puede ver muy fácilmente cómo come el peón Cómo se mueve el caballo, ¿cierto? En este caso voy a mover las fichas hacia adelante O hacia atrás Miren cómo se mueven las fichas. Si los juego despacio, ahí cuando cae un peón. Y el alfil, él, él, él se comió el peón. Así come el peón. Así come el caballo. ¿La vieron? Este caballo se va a comer este peón. ¿Listo? Y vamos a seguir así hasta donde iba. ¿Yo gané o no he ganado? Ya gané. ¿Cierto? Todavía no he ganado. No quería mostrarles partes del juego nomás. Un placer, estoy muy contento de estar a verles estos nuevos juegos por el Nucleucrea de Whatsapp. También les mandé otro juego que no hay que loguearse. Ese no he comprobado que tan seguro es para niños, pero se puede jugar sin loguearse. O sea que no hay peligro desde que ustedes no se pongan a conversar con nadie. Solamente jugar y no contar la comunicación con nadie así de, sin permiso de sus padres. Un abrazo fuerte. Mi nombre es Héctor Hernán López López. Eh, con Jair Arango Muñoz, Núcleo Lúdico Creativo. Aprendamos jugando, desarrollemos el pensamiento, luchemos contra el coronavirus y salgamos adelante, lavándonos las manos, aislamiento social, manteniéndonos en casa y si salimos, lavarnos las manos y salir protegidos con el tapabocas. Gonchu, namaste, lávese las manos, cuídense mucho, hasta pronto.